Tienes miedo. Padre Es un No se compensa, no se compensa. Ah, ah, ah, ah. Cuando comienza, todo arrebate, si no compensa. No se compensa, no se compensa.